Misterios misterio se esconde entre las espesas arboledas de nuestros bosques? Uno de estos misterios está relacionado con una fantástica historia que se convirtió en realidad y que fue protagonizada por un diminuto ser que habita en los frondosos bosques de Girona. Se cree que en la naturaleza existen diversos seres extraños además de los animales conocidos a estos se les llama elementales. Los gnomos han sido considerados a través del tiempo como los guardianes del bosque. Cerca de Girona, un domingo de septiembre de 1989, un par de matrimonios fueron a pasar un día de campo. En un lugar llamado popularmente como el Bosque Encantado de Girona, a tan solo 11 kilómetros de la capital catalana. Estos amigos no sabían que ese día y van a toparse con el misterio, porque vivirían una extraña experiencia en los límites de la realidad. Bueno, cuando estábamos ya encendiendo la barbacoa... ...Nuria escuchó unos ruidos extraños... ...pero no hicimos ningún tipo de caso... Eh, ...seguimos haciendo la carne... ...y entonces Juan eh, fue al equipo de música que llevábamos... ...y puso un cassette... ...entonces hoy, escuchamos otra vez el, el ruido extraño... ...y de repente nos giramos... ...y quedamos totalmente extrañados... a ...aquel pequeño ser... ...el cual nos miraba y al vernos escapó hacia, hacia esta parte de aquí del bosque entonces nosotros, yo concretamente cogí una, una manta y salimos en su persecución y lo alcanzamos por allí por aquella parte de allí y allí le lanzamos y lo apresamos Nos lo capturamos vimos que era un pequeño ser de color azul con un aspecto muy extraño eh, tenía unos ojos rojos, las orejas muy parecidas a un conejo y tenía un extraño, diría yo, un gorro frigio en la cabeza. No sabíamos qué hacer con él, decidimos ir a casa y entonces eh, saqué el periquito y lo puse a él adentro de la jaula. Empezamos a darle comida, no sabíamos qué tipo de comida podíamos darle y le dimos para personas, para animales, no respondió, no comió nada lo dejó todo allí, y al día siguiente eh, murió. Paralelamente a los hechos, los descubridores del diminuto ser entraron en contacto en Barcelona con un investigador de fenómenos paranormales, con la idea de que éste pudiera ayudarles a desentrañar el misterio de la extraña criatura. Uh, todavía lo vi vivo, pero duró muy poco tiempo. El problema más eh, importante fue que qué íbamos a hacer con, con ese ser, con esa criatura y lo primero que se me ocurrió fue ponerlo en un frasco de formol lógicamente pues para que se pudiera mantener y a la vez el llevarlo a una especie de congelador de una farmacia y para que pudiera, dijéramos en su momento, para llevarlo a los investigadores eh, se pudiera mantener bien. El color de la criatura en principio era un color azulado y posteriormente después de ponerlo en el frasco se convirtió en un color más bien verdoso la cabeza tenía una protuberancia parecida al gorro precisamente de los pitufos, de los dibujos animados partiendo de la base de que tenía unas orejas puntiagudas y lo que podíamos llamar un morro en la parte de la boca los ojos eran más bien rojizos, más bien saltones, tipo anfibio podríamos llamarle los pies eran para saltar, o sea, tipo anfibio, tipo como si fuese una rana grandiosa, y sus manos eran exactamente igual. La criatura aproximadamente puede medir entre 12 y 15 centímetros, tiene una serie de manchas a través de su cuerpo, tiene situado detrás del cogote tres pelos muy bien clarificados. Lógicamente tenía que investigar, tener que llevarlo a los científicos pertinentes y la criatura fue llevada a la Facultad de Biología de Barcelona, donde una serie de especialistas conocidos y amigos míos pues se pusieron manos a la obra para investigar a la criatura. Tras una serie de estudios el Nomo fue trasladado a los laboratorios del Instituto de Biología en Washington, Estados Unidos. Los norteamericanos solo pudieron llegar a una conclusión. Se trataba de una mutación de un animal terantológico, un ser deforme de la naturaleza, nacido como consecuencia quizá por dos criaturas del bosque, y que hoy por hoy no está clasificado por la ciencia. La existencia de este diminuto ser por sí solo forma parte de los hechos extraños que se encuentran en los límites de lo desconocido. ¿Será este el único ejemplar de Gnomo capturado en el mundo? ¿La criatura de Girona en realidad se trataría de un duende capturado? Muchos han señalado que pudiera ser en realidad un pitufo, ya que morfológicamente es muy similar a los conocidos en la caricatura, además de su distinguido color azul. Esa protuberancia en la cabeza es lo que le salta a la vista inmediatamente. A 30 años de su descubrimiento, no ha habido más declaraciones ni investigaciones al respecto, pero muchos creen que pudiera tratarse de un engaño, y es que este sería el malformado feto de algún animal. Pero de no ser así, quizá existan muchos más de esos pitufos en los bosques del mundo y principalmente en Girona. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video del gnomo de Girona? Uno de los casos que más me ha llamado la atención en toda la historia de esto de los fenómenos paranormales Es uno de mis favoritos Y quizá algunos ya habían visto no solamente esta historia, sino un, un video que yo hice hace mucho tiempo Esta es una reedición de ese video Y lo hice especialmente porque tengo algo aquí Alguien de ustedes, del público, me ha mandado una cosa espectacular para mi colección. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Se los voy a presumir. Y es un gnomo de Girona. ¡Wow! Está increíble. Estoy contentísimo de haber re recibido este regalo tiene incluso los, los mechones que, que narra, los tres pelos que dicen ahí en el video que tiene la criatura. Los tiene acá bajo el gogote como mencionan ahí. Se los voy a mostrar. Está padrísimo este eh, gnomo de Girona. Este animal es uno de los más raros y exóticos de las historias de lo sobrenatural. Así que le agradezco a... Dice para Oxlack, no he abierto esta carta, de hecho ya tiene bastante tiempo que me mandaron la figura les, les pido una disculpa, ya saben todo lo que he estado pasando Y hasta ahora empiezo a ponerme a, al día con mis cosas Vamos a ver qué dice la carta Y dice, hola Oxlack, espero te gusten estos pequeños obsequios me disculpo por la demora, ya que desde hace tiempo los había prometido. Te comento que son piezas únicas. No hay réplicas hechas al 100% a mano. Especialmente para ti. Disfrútalos. Sigue teniendo éxito en tus proyectos. Con admiración, cariño y respeto atentamente, Noemí Manzano Abarca. Gracias, Noemí. Qué chulada. Noemí que me sigue en Instagram y obviamente en en el canal de YouTube. Noemí, discúlpame tú por la tardanza de darte una respuesta. Quería hacerlo de una forma pues más especial. Y, y qué más especial que hacer un video del gnomo de Girona. Y mostrar la pieza maravillosa que moldeaste con tus propias manos. Y que ahora de, estará dentro de mi colección. Gracias Noemí por tan excelente trabajo. Y sobre todo por tanto cariño. Recuerden seguirme en mis redes sociales y si quieren mandarme un regalito y cosas así, pues ya saben, pueden hacerme una carta, pedirme el correo y me lo pueden mandar para aquí, para que aquí lo abra en uno de mis videos. Mi nombre es Otla Castro, los espero al rato en Encuentro con lo Desconocido y también en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias Noemí, qué chulada, qué chulada de pieza Noemí, gracias. el Nomo de Girona.